Don Remy Conde, muy buenos días Don Gringo González, ¿cómo Como siempre, está? Buen día Un placer recibirlo acá No, el placer es todo mío, usted, usted sabe ¿cómo estás? Bien, siempre tranquilo? bien Viernes, tranquilo, alistando las maletas ¿Para qué? Para ir al Inter yungueño Pero, ¿Se acuerda usted? Lo tenemos acá, los amigos del Inter yungueño. O sea, ¿te estás yendo entonces a Yungas? Claro Yo bro. pensé que te ibas a ir a la Asunta a correr en moto me encantaría. Me encantaría. Usted ¿Tienes, sabe? La, tienes el afiche, ¿no? No se van a olvidar pasarlo, el afiche. Se los pasé ayer. Hay una carrera de motos en la Junta, ¿sabes? Obviamente. Sí. Sí, sí, sí. sí. Me encantaría, pero... Tenías que ir, ¿no? Mi, mi corazón... No, era el de Guanay, al que ah, fuimos. El, el premio era en oro, en pepitas de oro. ¿Y qué cuántas trajiste? No, hubo cualquier cantidad de accidentados. No dije no cuánto diga? siempre voy a ganar, ahí la pararé, por ahí nomás, por una pepita de oro, ahí me adulada, se rompe. No, la, la, bajamos la velocidad. ¿Pero participaste en la carrera? Sí, sí. ¿Y dónde están las imágenes? No, no, no. no. Es que eso, eso no se cuenta. También voy a participar en lo de la bicicleta. Eso sí le voy a contar. ¿En cuál bicicleta? En el Hachavalancha. En ¿Cómo? descenso. Es, es una carrera extrema de bicicletas. ¿Cuándo es eso? Es la última semana de octubre. Ah, ya Dios. he confirmado mi participación. Es Porque más... ahora hay una bicicleta también acá arriba, en el alto, este domingo. No sé si sabes. Ah, sí, pero eso es más ruta, es más por el asfaltito y demás. Ajá. Y el otro es downhill. La diferencia entre la ruta y el downhill es que los de downhill, agarras una piedra y la saltas, una casa más o menos de unos 10 metros, la vuelves a saltar, te caes, te paras, hay unas bajadas increíbles, te rompes los huesos, te vuelves a parar y así es. El downhill, downhill es medio loco. ¿Downhill se llama? Sí. Bien. Descenso. Extremo. Downhill. Es increíble. Es bicicleta, montaña, ¿Y llevada es más al más down o más hill? Eh, más hill. Más hill. Sí, porque te rompes y luego dices, ¿qué, qué estoy Ay, haciendo, que loco ¿qué estoy haciendo aquí? Ah. Pero ¿no, no vio mis, mis bicicletas de allá atrás con ah. las que llego. Ah, esas son tus bicicletas. Yo sí. pensé que eran unos fierros que había que botar a la basura. No, no, no. Esos fierros ah, son pero caros. ¿Pero dan quedan tras tus downhill. La más desteñida es la, la más adulada, ¿verdad? Cada Mira. historia de caídas. Interesante. Bien. ¿Qué tenemos? Bien, entremos en material. eso que usted quiere ver Atlético Tucumán. Mire, pero, obvio. no le voy a decir que esta historia la, ya la vi, pero ya la vi. Cuando un equipo modesto está en la cima de posiciones y empieza a perder la punta. A propósito, ¿perdió la punta Tucumán? Es verdad. Veamos imágenes que están en sus pantallas Pero no con Boca, como muchos podrían suponer. No sé, pienso yo. Piensa mal y acertará. Dice, no, pero ¿no? no perdió con Boca. Boca estaba puntero hasta ayer. Sí, pero ¿Tú ¿Sabes sí... quién es el nuevo puntero? Sí, pero... sí, sí. Si sí, yo medio que le pongo de puntero a otro y después Perdón. aparezco de campeón yo. Pero este, pero este es, es, me estás vendiendo pescado podrido. Este es San Lorenzo. ¿Qué me estás vendiendo? No, no, ahí, ahí estaba. Ahí dando? estaba Talleres de Córdoba. ¿Dónde? Con... No es no Talleres de Córdoba. Eso es San Lorenzo. Don Remy, por favor. No, yo, yo le puse ese video. Sinceramente. Bueno, está claro. Vos lo pusiste y alguien se lo llevó. Es bueno, San Lorenzo, es del anterior partido de anterior, que jugaron sí. en, en Buenos Aires, de visitante. Que sí, empataron no, también, por cierto. Uno a uno, pero. Sí, ¿qué joder, ha pasado? Ejemplo, ¿Te han.? Te han pues, te me, han engañado. Me, me han engañado. Sí, Vol, te han volvamos, engañado. sí, no, no, ¿qué ha pasado? Y talleres Vuelve. de Córdoba es eh, azul oscuro con blanco, listado, ¿sí? Les... Vamos a reclamar seriamente. Volvamos, sí. por favor. Sí, ¿Sí? Ahora, ahora sí puedes, eso te pasa volvamos. por hablar mal del amplio. Por burlarte de Lampe te pasó ¿Qué eso. Yo no estoy burlando de Lampe, Dale. gringo, sincero. ¿Qué pasó? A ver, haremos el resumen. Eh, eh, pasó que ayer jugaban en Tucumán, a las ocho y media arrancó el partido. Yo apenas escuché dos minutos y me, me dormí como empataron tiene que ser. Empataron uno a uno, estaba empataron, perdiendo. Empataron uno a uno. Eh, y, eh, Lampe hizo una buena participación. Tuvo sus buenas hay, hay, intervenciones. Hay que ser sinceros. Exactamente. Eh, ahora, ahora hay que darle manija, hay que darle... Ahora sí está. Ahora, ahora gracias. Aparece. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Gracias. Ahora parece, te decía, que juega el partido de lunes, ¿no? Porque entiendo que él después de este partido ya tenía que venir a incorporarse a la selección, pero se queda hasta este el lunes, creo, ¿no? Ahí ¿Un está partido más? el cotejo entre Atlético estás, Tucumán y escuchando? Talleres de Córdoba. estás escuchando lo que te estoy sí, diciendo? Sí, sí, sí, te estoy hablando del AMPE, del arquero de la selección no contra Senegal. No va a venir. ¿Quién te ha dicho? ¿De con, dónde sacó Confía eso? en este pechito goleador. ¿Hablaste con Carlos? No, eh, lo ha hecho un cómico ahí que, que ha ido hasta Argentina. ¿Quién? Uh, un, un, ahí están las imágenes entre Talleres de Córdoba. Francisco Piscini, minuto 35 para marcar el 1 a 0. Ganaba Talleres y después de penal, offside. Ramiro Carrera al minuto 53. de Offside que le dieron a Talleres para que Tucumán no sea campeón. Eh, aquí le voy a dar la empezó, razón. Empezó a operar la, la vaina. Sí, ¿Eh? sí, sí ahí, ahí le doy la razón. Es que no es... No es um, mucho negocio que un equipo denominado chico pues salga campeón. Ninguno. No vendes eh, un diario. En, en ningún no, país. Lo anularon entonces, ese, lo anularon. Entonces, este es el que vale, ¿no? Mal, mal que bien, si Boca sale campeón, habrá más gente, habrá más. Se a vender más, más diarios, será más, más negocios, ¿Sí? más videos, más ropa. Todo se vende más pues cuando Boca es campeón. Esta era Osa y también. Y no la cobraron. Entonces pienso yo que no va a salir campeón atlético Tucumán. Me encantaría. Pero la pregunta es... del millón es, ¿será gimnasia y esgrima, que es ahora el puntero, el equipo de gimnasia? No, no, Bonacito? no, es que con 35 puntos está Boca Juniors y faltan todavía bastantes fechas. ¿Y gimnasia cuántos tiene? A ver, averigua. Gimnasia tiene 36, un puntito bueno, más. Ahí está, sí, listo. Como suficiente. le digo, misteriosamente Boca Juniors aparecerá ahí y luego saldrá campeón y nadie se acordará de Atlético Tucumán a la cabeza de un tal Carlos Lampo. Así es, el fútbol. Penalazo. Más te, más te enteras y más te decepcionas. Mira cómo despilfarra el penal, no puedes creerlo. No puedes creerlo. Hay que ser. Como hombre. para... Qué mal pateado. No reniegue, gringo. Yo sé que estas imágenes le traen Ahí dolor. Está. Se a... repitió porque se adelantó el arquero. Bueno, menos mal quisieron repetir. Yo sé que estas este imágenes sí le, traen, le traen dolor a usted. Yo sé que estas imágenes... No, eso no, son no buenas, para pero... nada, de dolor, en absoluto. ¿Por qué no? Todo si usted quiere contar. que Atlético Tucumán sea campeón. Ya, listo, ahora están pasando San Lorenzo de nuevo, por si acaso, por ahí gana Tucumán de, en, el, en el replay. Bueno, dale, ya, ok, volvamos. dale, venga, vengan con nosotros. Empataron 1-1, ahora, insisto, Lampe no viene entonces. Es volvamos, pudo. sin grúa, sin nada, ¿eh? mucho el protocolo eso, dale, gracias. ¿sí? escúchame no viene Lampe entonces, esa es la información que tú manejas ahora. Mira, me contaron, así como cuando usted me, le vas a decir a tal, así, le vas a decir que yo te dije que ya. Lampe no viene, entonces ya. me contaron para que yo le cuente a usted que es muy probable de que Carlos Lampe no venga. ¿Y tu fuente es confiable? ¿Te ha dado buenas pepas alguna vez y se han confirmado o es así medio medio? Mire, es un periodista argentino. Ajá. Bueno, con, el, con la era de la tecnología y demás, nos conectamos dos, tres por Zoom y conversamos un momento, ¿no? Entonces es mucho más fácil hoy en día. Y me dice, mira, la gente de Atlético Tucumán está haciendo las gestiones a pedido del entrenador para que Carlos Lampe no llegue. Ni su entrenador de la selección boliviana va a estar presente, Gustavo Costas. ¿Para qué, para qué mandar a un arquero que en este momento nos va a servir, nos sirve, lo necesitamos? Ya perdimos la punta, entonces... Eh, se está haciendo las gestiones ¿Ya? y todo da a entender de que la Federación Boliviana aceptaría uh -huh. entonces está ahí, cuidado Carlos Lampe no llegue y el arquero sería Guillermo sí. ¿De lo que es, se, trata? se manejan las gestiones, yo no estoy afirmando no va a venir Carlos Lampe. el club de Carlos Lampe está haciendo las gestiones para que no llegue porque de todas formas es un amistoso que ni siquiera el entrenador de la selección va a estar va a estar eh, Pablo Escobar, no sé por qué me hacen imágenes tan, tan, tan de cerca Gracias. Es tu espectacular barba que quieren mostrar. No, no, ¿Sí? ya una vez está bien, pero cada rato, cada rato le, le, le pinchas a la cámara. Mira, y va a seguir, no puedes, ya paren lado, muchachos. Bien, ahí. Así que Carlos Lambert no llegaría. No llegaría. Bueno, vamos no. a estar atentos. De llegar, llegaría el martes, porque el lunes juega Tucumán. Sí. En, en otra fecha del fútbol argentino le quedan ocho partidos a Tucumán para tratar la de recta llegar. final más complicada evidentemente, entiendo que juega con estudiantes si no me falla la memoria, ahora no tengo presente acá así tengo que... mi chanchullo, A ver, ¿qué sabe dice? que soy un chanchullero, Dale. juega el próximo partido contra Argentinos Juniors ah, Argentinos, tienes razón, el Argentinos. martes y después el domingo juega contra Estudiantes de La Plata, exactamente, ese, ese ya no va a jugar ese no jugaría, no jugaría si jugaría. llegaría a la selección nacional, de acuerdo. pero si no llega obviamente juega a todos, Perfecto. se perdería solo ese partido porque después para el domingo 2 ya estaría frente a Patronato. correcto, ha quedado segundo el equipo de Lampe, ¿no? ¿O en qué con puesto? un Segundo, con un punto menos. ¿Que gimnasia y esgrima Sí. Bien, ya está. Está todo listo. Esta dicho. historia ya la vi. Los, los equipos chicos no son un negocio para los países y. No se quiere que los chicos salgan campeones. No los quieren a los chicos. ¿No nos quieren, dijiste? ¿Te escuché? o...? No los. Ah, no los quieren, perdón. Por, porque a este, pe, a este pechito, discúlpeme. No, yo digo sí, por lo de chicos. Sí, a eso sí, me sí lo quieren. Sí. Claro. Ah, por chico. Por todo. Bien. Por todo. Dale. Bien, vamos, continuemos con más. Este es el fixture, el fútbol boliviano. No le pongo mucho internacional porque luego nos bloquean la página y dicen, es rm por su culpa nos han bloqueado. Entonces no le pongo mucho internacional. Esa es mi excusa. Digo, esa es la, la verdad. Bien, vamos al fixture. Ya lo veíamos ayer un poquito. Vamos a repasar. Es la fecha 18. 18. 18, Fecha 18. Eh, que es la última antes de la fecha FIFA, ¿no es cierto? Sí. El, el receso que va a haber. Los eh... equipos van a tener una vacación, ¿Cuándo? me enteré ayer. Sí, contaste un poco ayer, ¿no? Dijiste que estaban preparándose para eso. Pero dime una cosa, ¿cuándo vuelve el fútbol? ¿Tienes la fecha? Sí, ¿Cuándo sí, sí. se reiniciaría la actividad? Aquí tengo mi chanchullo. A ver, ahorita nos soy, vas a dar. ¿Cuándo soy, sería la fecha soy un, 19? Soy sería la pregunta, un, ¿no? Un chanchullero. Mientras busca Remy el datito, nosotros te contamos que la fecha arranca hoy, se pone en marcha la fecha 19 con estos dos partidos. El primero, que se disputará esta tarde a las 3, ¿sí? A las 3 de la tarde. Palmaflor recibiendo la visita de Real Santa Cruz. Esto se juega en el Capriles, ¿no? En el Capriles juega Palmaflor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El por estadio... el tema del videoarbitraje, que no, no puede. Antes jugaban en, en Sacaba, en Me otros juego. escenarios alternos. Cierto. Pero el videoarbitraje necesita una serie de condiciones para que se pueda dar. Entonces, por obligación se juega en el Félix Capriles. Seguro. Y el Tigre, que estará recibiendo a Nacional Potosí, ¿sí? Esto será a las 19.00, radio confirmado, ¿no? Me imagino Confirmadísimo. que. Y tendrán transmisión acá en la radio, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Eso tienes que decir que sí, pues, ¿no? Transmisión en la radio, entonces. A las 18.00, el Tigre recibiendo a Nacional Potosí. El Tigre que va a intentar, obviamente, ganar el partido para mantenerse en la punta, ¿no? El Tigre es, el, en este momento, el líder del torneo y va a querer ratificar su buen momento. Mañana... ¿Buen el, momento? Su buen momento, es puntero del campeonato. ¿No te parece un buen momento? ¿Qué no. quieres que haga el Tigre para que sea un buen momento? Mire... Voy a sonar pedante con los amigos stronguistas, yo sé que son muy amigos estrechos, pero creo que Bolívar está jugando mejor, que Oliver Reddy está jugando mejor. Pero aquí no se trata de jugar mejor. Aquí, aquí se, se trata, trata de, de los ganar, puntos. De ganar, obvio, sí, pues. A pero ver. es que no, Diez sí, es fútbol esto estaba de puntero en nueve temporadas, gringo, nueve. En nueve temporadas me acuerdo que Diestrongues le llevaba 12 puntos al segundo, 12. Y pregúntame cómo terminó la historia. ¿Cómo terminó la historia? Fue subcampeón. ¿Cuál es el problema? Entonces Diestrong está acostumbrado a ser puntero, a llevarle 12 puntos al resto y terminar de segundo o de tercero. Hasta que juega la clausura 2022 y sales campeón. Y te quedas callado, listo, ya está. Always, por favor, el gran Always, mañana. ¡Aurora! ¿tienes? ¡Vamos, equipo del pueblo! ¡Vamos, Aurora! Por una yaucha voy a ser el hincha número uno de Aurora. ¿Te das cuenta qué barato? Por una yaucha se va a ser hincha de Aurora. O sea, Oiga, usted me debía una yaucha y nunca trucho, me ha pagado, gringo, qué no. Quieres? ¿Cómo va a quemar o sea, así? Ya, ¿qué, ¿Qué estás, qué estás ahora chicaneando? O sea, no quieres traer la yaucha, a pesar de no. perder el uno. Ya no la traigas, no hay Yo, problema. Este pechito, la yaucha, ¿sabes que No es hay un, problema. La yaucha es lo de menos. ¿Qué? ¿Eh? Es, es un muy crack. Barato, muy Va a venir a con yauchas. yauchas para todos. Adriana si Aurora. Además, las yauchas de dos pesos, ¿no? Que no tienen, po tienen poco queso, ¿no? Tres qué, por cinco. qué trucho. Tres por cinco. qué trucho. Ya, dale. Bien. Eh, eh, entonces, mañana todos a Viña Ingenio, por favor. Hermanos, a apoyar a Aurora. Del alto, apoyar. A... Eso, por es, favor. esa es la cueca. Por ¿Dónde por está por... mi pañuelo? No. ¿Sabes qué? Te, te, te, mira, mira cómo baila. Mira, mira cómo baila. Mira, mira cómo baila. Ah, no, no puedo creerlo. Caramba. No puedo creerlo. Te van a agarrar. Para eso, para eso me pinchan bien rápido los camarógrafos. Pero cuando no quiero, me están ahí poniendo hasta la barba, hasta la cara. Primer el, primerísimo, primer plano. Es el cariño que te tienen. Pues tú has dicho, aquí todos me quieren. Ahí está, pero, esa es la sí, prueba. Sí, yo, yo sé que me quieren, pero no, ya párele. Ya, ok, vaya. ya basta. Ni te, siquiera me va la chica. Ma, mañana te voy a dar, te voy a dar una, una, una sugerencia. Te voy a hacer una sugerencia con todo. ¿Cuál rato. es la sugerencia? No se te ocurra acercarte a Villa Ingenio mañana. Te voy va, a estar, No, no voy a estar. Te van a hacer de goma. Te van a hacer de goma. Te a hacer de goma ya, ya estás Gringo. Advertido. Sí. ¿Qué? Me dio el empate más. Yo sé que Aurora, yeah, okay, sin sí, técnico, yeah. se va a meter atrás y se van velo, a meter. velo por la tele. No vayas mañana a Villanueva, te van a estar esperando ahí mis, mis amigos. Bien, el fútbol para, boliviano para invitarte, yaucha. <ríe> Tenemos, por favor, los cuadros. Nos hemos quedado sí. a medio camino por, es por, que por su fanatismo hacia la aurora. Una cosa. Pero no, que me no, deja no, fanatismo a la cueca. Yo soy un gran bien. bailador ah, de bien. cueca. Ahora te pongo a la cueca del Olways. A ver, quiero verte no, bailando. Olways no tiene cueca. Ah, es lo que tú crees. Universitario en Sucre recibe a Guavirá a las 17.15. Vamos, México, Universitario. ¿Sí? Vamos, la U de Sucre. Siguiente partido, por favor. Completamos la Siguiente jornada partida. del sábado. Blooming frente a Independiente Petrolero. sí Será a las 19.30 en el Tawiche. sí Estadio de el domingo cierra la fecha Se completa con eh, Universitario de Vinto, Cochabamba A las 3 de la tarde, enfrentando a Wilster, Qué partido, lindo sí, sí, partido, sí. buenazo eh, Tendremos luego 17-15 Aquí en La Paz, el Bolívar, Bolívar que, que recibe a Tomayapo Tomayapo, correcto. Ah, más fácil que la tabla de luna uh -huh. Históricamente, Tomayapo nunca le ha ganado A Bolívar, nunca Tanto amigo Amigo te Todos son mis amigos allá adentro ya. Todos son mis amigos en control ya. central Royal Party, Oriente Petrolero Cierran la fecha, será a las 19 horas Con 30 minutos en el estadio Tawichi Aguilera. ¿sí? sí. Eh, Royal que la tiene complicada, vamos a ver cómo le va Frente a Oriente y la, y la jornada número 19 será el primero de octubre Vuelve el fútbol a Bolivia el primero de octubre El 1 de octubre, muy bien El uno de octubre. Sí. Está mal no decir primero Si digo primero, primero tengo que decir segundo, tercero Sí. Eso el, te enseña, el un... En el cuartel te enseñan eso el, el 1 y no de octubre, no, pero no se dice uno, se dice un, un, claro, un de octubre. Claro, un de octubre. No sé, pienso que me está taveando, Bruno. No, no, pero a ver, yo te pregunto, ¿de qué dices uno, por ejemplo, si te refieres por decirte cuando te bueno. numerabas en el cuartel? Decía un, un, 2, 3, que es un qué? Si dices uno, uno soldado un, Uno premilitar. No, pues vamos, vamos, estamos hablando de otra cosa y seguimos con el cuadro. Ya, no, no la, la grúa no, ya listo Ustedes no, Tienes que bailar cueca y ese cachito vuelve. No, es, bailamos cueca y ese rato vuelven, pinchan rápido. No importa ¿Te das romper cuenta? el esquema. ¿Te das Pero cuando queremos vida? volver, estamos esperando a la grúa. ¿Cómo es la vida? Bien, ¿no? ¿Cómo es la vida? Bueno, ¿qué eh, el fútbol vuelve el 1 de octubre. El, los equipos van a tener descanso, gringo. Van a hacer descanso. Sí, sí, una ¿Confirmado? vacación, sí. Bolívar, diez strong Grave, ¿no? Interesante, no sé. hemos escogido mal nuestra vida, que somos sí. futbolistas, tienes razón, trabajamos de, de, de, 9, de, de, 10, de 9 a 11, luego vivimos la vida loca, en la tarde, en la Tom noche, burguesita. Burguesita, tu hamburguesita, la papa. familia, los buenos autos, el buen piquete, el churrasco, luego de a las 10 de la noche a salir karaoke. con la camisita chachachada, a algunos lugares, no todos, no todos, hay algunos que son buenos profesionales. Algunos que se sienten estrellas le meten eso. Qué belleza. Los tatuajes. Y vos envidioso ahí, hablando sí, mal de oigan, ellos, ¿no? estoy entrando, estoy pecando de envidia. Discúlpeme. Yo también tengo una vida maravillosa. Me, me divierto a mi estilo. Bien. Bien, eh, volvamos. Sí. Tabla de posiciones que me sacan de, de foco. Dale. Posiciones. Tabla de posiciones. ¿Cómo queda la... ¿Cómo empieza más bien la jornada? De Strong con, es el con... líder Tigre absoluto. Puntero. ¿Eh? Tigre puntero. Tigre de Achumani, 41 puntos. Uno menos está Bolívar con 40 unidades. Always Ready, que tiene 36, con un partido menos. ¿Pronto tendrá 39? No sé, tu fanatismo por Always Ready me sorprende, gringo. El año, el, la anterior temporada hubiera querido conocerte. La anterior temporada les ha ido tan mal, era como una patada en... A mí, a mí me hubiera gustado conocerte el anteaño pasado. Éramos campeones, qué lindo que fue. Sí, escúchame, mira, los dos albirrojos están ahí, tercero cuarto, ¿sí? nacional. Tercero cuarto, cuarto y bueno, pues ahí vamos a ver qué, qué pasa finalmente, ¿no? Oriente Petrolero, dicen que los primeros cinco son los que van a pelear el título. Hay algunos ah, muy occidentales, muy, muy muy paseños, que dicen, no, el título sales entre los paseños. Pues no, es obvio, pues. ¿Tienes no. alguna duda? Gringo, no, no está bien. Esto es no, fútbol, no es todo puede mal, pasar. O sea, es lo que es nomás, pues, No, Remy. todo puede pasar, gringo. Te están Ay, escuchando en Potosí, te ya. están escuchando en Santa Cruz. Ya, ok, la U de Lindo va a ser to... campeón. Ya, no, listo. pero ya. Escuchar eso póngale los, los primeros seis, animando. Es que un torneo cuando hay varios candidatos al título es más bonito. Ah, ¿no? ese es otro tema. Pero aquí, bonito basta, o no bonito, son tres equipos paseños que están homogenizando, perdón, homogenizando. Hegemonizando ¿Dónde está es el chanchito de la... De, hegemonizando de, de, Cuando alguien de se equivoca chanchito. No, no, no hay problema Yo ya, uh, ese chanchito lo he hecho reventar hace rato eh, Hegemonizando, ¿no es cierto? La, las primeras ubicaciones ahí, ahí va a quedar, ahí va a quedar Acuérdate, bueno, en fin Lo charlaremos de aquí a unos dos meses el lunes voy a venir con, con la yaucha o vas dale. a venir con mi yaucha. Me encanta que reconozcas lo que va a pasar. Voy a venir, Se te, te ha traicionado tu, oh, tu inconsciente. O oh, vas a venir. Bien, ahí está. Ya, Siguiente, dale. por favor. ¿Qué más tenemos? La segunda parte es, de la es tabla. La, es lamentable ver equipos bien grandes e importantes de la mitad de la tabla para abajo. Me refiero principalmente a Independiente Petrolero, que fue campeón y, bueno, terminó relegando posiciones, Palma Flores está ahí, Real Tomayapo, Blooming. La U de Sucre, que me agrada ese equipo. Si fuera yo de Sucre, sin duda alguna sería de este plantel. Real Santa Cruz, Royal Pari y Universitario de Vinto, con 13 unidades. Muy bien. Así la tabla, entonces. Vamos a ver el lunes qué nos depara esta fecha. Y estaremos acá comiendo yaucha, ¿sí? Que la yaucha es más rica cuando la pagan los otros. Es más ¿no? rica cuando te la, te la invitan, sí, Cierto, definitivamente. Bien, eh, volvamos, por favor. Gracias. Diez Strongest no la va a tener sencillo con Nacional Potosí. ¿Por qué? Porque es un equipo que va y juega de igual a igual. ¿Se acuerda usted la última vez que un equipo le jugó de igual a igual a 10 strongs? ¿Y cuál fue? Guavirá. Guavirá. Muy bien. ¿Y cómo terminó el partido? No me acuerdo. Victoria de Guavirá. Bien. Sí. Entonces, los Waldinegros um, tienen que tener mucho cuidado con el rival de turno. No es cualquier rival. Más detalles del Tigre. El enceno titular está casi definido. La única duda pasa por el lateral derecho, ya que no se podrá contar con Saúl Torres por acumulación de tarjetas amarillas y los posibles reemplazantes serían Gabriel Valverde o Ismael Venegas. La última decisión la tiene el entrenador Claudio Viallo. Sí, sí, hay varias opciones, por suerte los chicos, eh, todos están en, en plenitud. El caso de, de Torres, que es el único que tiene el, las cinco amarillas, no lo tenemos en cuenta. Así que esperemos hasta mañana y mañana resolveremos quién va de lateral derecho. Claro que hay presión por ganar, por mantener la punta, por salir campeones después de nueve torneos. Solo que villallo y sus dirigidos no quieren pensar en el futuro. Es mejor enfocarse en el partido a partido. Cada rival es una final. No puedo garantizar ganar. Sí puedo garantizar que vamos a tratar de hacer un gran partido para lograr el objetivo. Y después, bueno, esperar. Pero creo que lo más importante es que hay tres equipos hoy que están ahí arriba, que están peleando la disputa por, por algo importante que es este, al final del campeonato se verá y bueno, después hay un equipo como Nacional que nos va a venir a buscar eh, tener los tres puntos para ellos, así que trataremos de hacer nuestro juego, sabiendo que el rival es muy difícil, muy complicado eh, lo hemos visto, lo hemos visto jugar en este, el último partido con con y también, entonces eh, no es fácil, no es fácil, pero nosotros asumimos la responsabilidad y trataremos de hacer nuestro, nuestro juego. El entrenador argentino Claudio Viallo evitó dar el onceno titular, pero se adelantó que existirán rotaciones. No puedo garantizar eh, ganar el partido porque no es así, pero sí puedo garantizar que van a dar el 100% y vamos a intentar hacer nuestro juego y después al final del, del partido veremos que, cuál es el resultado. El mejor resultado para nosotros es ganar, pero el rival también juega, eh, así que no va a ser fácil. Yo estoy convencido que son, son rivales que, que saben jugar en la altura, saben jugar contra equipos grandes. Ya lo han demostrado este, con otros rivales, así que trataremos de hacer nuestro juego. Dios tiene un momento muy complicado porque, me acuerdo, en la, al inicio de la era del Pampa Viaggio, le ganaban a todos mínimo de tres goles, el, el que menos recibiera tres goles. Después poco a poco le fueron empezando a tomar el pulso y se le empezó a complicar. Bien, esperemos que, que pueda ser un buen, un buen partido para beneficio de todos sus hinchas. Nacional Potosí ya está en La Paz, eh, han entrenado en La Paz, vienen con la sed de ganar. Nada de meterse atrás y defenderse, para equipos chicos, dijeron la gente de Nacional Potosí. Vamos a jugar de igual a igual. Con un trabajo liviano en el mismo hotel de concentración, Nacional Potosí finalizó sus entrenamientos para rivalizar ante Diestrongues este viernes. La idea central es jugar de igual a igual. Se viene un partido duro, creo que lindo para jugar y bueno, esperemos que salga todo lo que hemos planificado en la semana. Nacional eh, Nacional Potosí se caracteriza por, por, por el dominio del balón, por salir jugando y bueno, creo que eso va a ser vital, o sea, como, como siempre venimos haciendo, creo que eh, al Tigre hay que, hay, hay que jugarle de igual a igual, atacarlo, hay que tener, robarle el balón y bueno, creo que eso es lo que vamos a hacer mañana y tratar de llevar las tres unidades. ¿no? Ganar a Diez no es algo descabellado. De todas formas los integrados tienen sus fallas deportivas y los potosinos los tienen muy bien estudiados. Cabe en el fútbol ya no, ningún equipo es, es imposible. ¿no? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y ojalá pues, se, se logre el objetivo. ¿no? Llegan a La Paz con el firme propósito de conseguir las tres unidades. Si Guavira pudo hacerlo, ¿por qué no nosotros? Sostienen los jugadores potosinos. Así que el sistema táctico será cuatro defensores, cuatro mediocampistas y dos delanteros centros. Pues nada es imposible. Creo que eh, si bien hemos a veces eh, pecado por, por ir a jugar de igual a, igual a todas las canchas un poco Hemos pecado de dejar nuestro arco descubierto Pero imposible no es ¿no? Creo que mañana nosotros vamos a, a demostrar para qué, para qué estamos Porque es un rival casi directo Y bueno, nosotros también tenemos la ilusión de, de pelear el título ¿no? Bien, bajo la lógica de que el equipo chico tiene que ser aquel que sorprenda Los pues Nacional Potosí tendría que sorprender Usted me tipificó, me dijo tienes que apoyar a los chicos Ahora, no sé si voy a apoyar a Nacional, Potosí porque mi corazón está partido en dos. ¿Tu corazón está partido en dos? Sí. ¿Entre quiénes? Mejor no lo digo. Bien, eh, ¿algo más, querido gringo? Háme el mensaje, la última, por favor. Permítame dar el mensaje. No, pero chico, es que viernes, por... tengo que darle un mensaje Marco positivo a usted. Marco Musical. Tengo por... que decirle algo bueno a usted para que el viernes arranque con un fin de semana bueno. Espero que sí, voy, voy a hacer un par de indicaciones. Ahí está la música, gracias. El plano, la barba, destaquen, destaquen un poquito la barbita, ¿sí? Ya, dale, ahora sí, todo tuyo. Bien, es viernes. No, no, párela, por favor. No, no, pongámonos. Esa es después barba, ¿te das cuenta? Pongamelo la envidia ser, de los lampiños. No. Ya, dale, dale, dale. Bien, solo, solo míreme a los ojos y, y, y ponga atención a la siguiente imagen. Todo, ¿Todo el es mundo bien. está viéndote la barba, ¿qué te van a ver los ojos? No, no, gringo, no, ya, imagen, por favor. Eso, ahí. Bien. No cargues cosas que no necesitas. Tu pasado, la negatividad, las opiniones de terceros, la culpa, los problemas de los demás, el qué dirán, el miedo. Son cosas que no te ayudan, son cosas que, que te perjudican. Suelta esa piedra y sigue adelante y ponle ganas, amigo. Este fin de semana, amigo, amiga, tienes que hacer algo que te agrade. En última, vete al sauna y sácate ese estrés para que el lunes arranques con todo. Haz lo que te gusta. Listo. Y quítate esa piedra porque solo te perjudica. Volvamos. No, no, por favor. Mira, otra vuelta. Qué bien. Qué bien. Rincón Espero algún día bien. tener algo así, algo parecido a lo tuyo. Eh, bien, Remy, estuvo, estuvo muy bien Bien, eh, te dejo tres invitaciones Vamos Tres invitaciones, mira, vamos con la primera Pinche, por favor, la primera invitación La vamos a mostrar ahora, ¿sí? ¿De qué se trata? Aquí mis compañeros nos indican La Asunta ¡Eso! La Asunta que está de aniversario Y tiene esta gran competencia de motociclismo El domingo El domingo a las 10 es la largada, por si acaso ¿sí? Así que los fanáticos de las motos Ahí tienen la oportunidad de ver, de participar En la competencia de motociclismo allá en La Asunta a propósito del aniversario, 34 años cumple la Junta, el motociclismo va a festejarlos allá. ¿no Rugir cierto? de motores en la Junta. Lindo, lindo, lindo. Moto a la vista. Qué lindo, oh. qué maravilla. Dale, vamos a Se acerca siguiente. el dorsal 27X. rebiconde oh. No, no, aquí va a ir. Tú, qué aquí. emociona! Aguacutón, escucha eso. Es la prueba de ciclismo que se va a disputar este domingo allá en la Ciudad del Alto, en el obelisco de la Ciudad del Alto. Desde allí estarán partiendo, harán un recorrido, darán la vuelta en el cruce a Chocaya y volverán otra vez hacia el obelisco. Son aproximadamente 7 kilómetros, va a haber lindos premios, la inscripción es gratuita y además la idea es hablar y decir y gritar en voz muy, muy alta. Párenla con la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Basta de violencia machista. Ese es el mensaje, ese es el fondo de esta Tahuacutón que va a estar buenísima, ¿sí? Se las recomendamos. Eh, obviamente las mujeres están invitadas, son las... Eh, si las, tiene ese propósito tan bonito, sí, sí. sí, todos sí. Pero además los hombres que... están invitados. Vamos, cuenta, algunos, vamos, todos. Algunos no les gustará escuchar eso, no sé, esa palabra tan fuerte que es Párenla con la violencia hacia las mujeres, pero bueno, en fin, se la aguantan y agarran su bicicleta y se dan una vueltita, ¿sí? Eh, tercera invitación que tenemos para Remy, para todos ustedes, es Chulumani 2022, el inicio de los campeonatos. Sub 17, varones y damas, categoría absoluta. Va a estar buenísimo en Chulumani. Además, con transmisión de la Transmisión casa. de Avia Ayala para Bolivia y el mundo mediante nuestras redes sociales. Esto tenemos que mostrarle. Ya, ya, párela con, con esos cánticos argentinos de. Oh, por eso yo... No, no, ya parela, esto es Saya, esto es música, esto es los Yungas, esto es nuestro. Va a ver, le vamos a transmitir todas las emociones, va a estar bonito. Eh, la cultura, la comida, el fútbol, todo, todo va a estar maravilloso. Así que Avia Yala, mañana, una magia. ¿Sí? ¿A qué hora, sí. ¿a qué hora es la transmisión? Arrancamos desde, desde muy temprano, desde más o menos las 10 de, 10 de la mañana, ¿sí? Eso, 10, ¿Doce? 12... 12. A 12 es el, el primer, primer partido, partido, pero vamos a estar con la previa Do 12, 40, A partir de 30, las 12, 40. sintonícenos, amigo, amiga Usted va a tener todos los detalles, la previa, cómo se vive la fiesta, los equipos Y un gas sintonía completa Tenemos una antena mágica, Navia, digamos Llegamos a todo Buenísimo, ¿sí? qué bien eso está bueno. Bien, entonces, hecha la invitación. Nos reencontramos el lunes, Remy. M mensajes, decía. Ah, sí, ¿verdad? Tenemos algunos mensajes. A Ay, ver. Mirá. No, no, es? Es? no, la no. ¿Quién es? Es de tu álbum de fotos. A ver, espera un cachito. Quiero ver eso. Apoyo ¿Qué a dice? Remy en sus Apoyo a Remy en su carrera. Sus amigos lo apoyamos. Mirá. Pero lo mío es motocicleta. Bueno, también la hago bici. No, pero esa no es su bici porque la, la del Remy tiene las dos rueditas atrás. No engañes, no engañes. ¿Es, esa roja la vio las rueditas. Son una máquina. ¿no? Sí. Con no. esas me mando unos saltos y las rueditas me ayudan a aterrizar bien. Gracias. ¿Qué? No, no, esto es chiverío. Si hay un mensaje no, serio, bien. lo pondremos. Dale. Si póname. no hay mensaje serio, por favor, no, no lo mande. Gracias. El que viene serio. Escucha esto. Por una yaucha dijiste, Remy. ¡Qué barato eres! Seguí siendo del Tigre! ¡Miau, miau! Atentamente, Carlos Ringifo de Alto Brajes. Un abrazo, querido Carlitos. Bendiciones. Eh, yo... No voy a decir los gestos que te está haciendo, Carlos, por, por respeto no, no, a la No, no, Carlitos, tú me conoces, ¿Sí? soy, un, soy una máquina. Bien, por hey, favor. ¿Qué pasó ahí? Por favor, por favor. que me cante el tema del ratoncito Pérez. Saludos desde Villa Ingenio. Mira, tenemos una... Delia. ¿Delia o Delín, ¿Qué dice? Delia. Delia, Delia, Delia, Delia Pide. Mira, tenemos una sintonía pero tremenda de punta a punta de la zona sur a la ciudad del alto Que nos mandan mensajes, Oruro, Santa Cruz, todo se anota Ahora bien. no cambies de tema, vamos a, a cantar. cantar la canción del ratón No, pues sí. que no me la sé, tiene que enseñarme usted Ya, a ver, vamos, eh, siguiente mensaje, a ver, ¿hay algo más? ¡Epa! ¿Le queda o no le queda? ¡Oh! Con, barba, con barba. extra barba, Mirá, han sacado una foto de galería hace tiempo que no, no, no vengo con esa... Así es, antes. Con ese antes. outfit, claro. Así eras antes. A mis, a mis 16 años, si usted me veía, tenía el cabello largo. No tenía la barba, pero sí tenía el cabello largo. Le voy a traer una foto. ¿Qué de es esta foto? ¿Cómo a No, no, esa, no esa, esta es, foto? esa es un Photoshop. Pero le voy a traer una foto el próximo viernes. No es Photoshop, eres tú, no te niegues, mira. Bueno, eres tú. No, gringo, no, pero eso es Photoshop, está lejos Sí, si lo no le con ese sombrero acá, el, a ver, el, el viernes le voy a traer una foto cuando Remy Conde tenía el cabello largo. Y me hacía la colita, le robaba esas liguitas a mi hermana y jugaba fútbol con eso. Oh, una máquina. 16 años. Ahí en la, pues hace, en la canchita dos, de... Hace dos o tres años. No, hace poco. no, ya pasó ahora muchos años. Este pechito parece joven, pero no es ya, joven. Dale. Dice que no es él. Bueno, en fin, le creeremos. ¿Tienes otro más? ¿Hay algún otro mensaje? Ah, ya no hay más. Bien, se acabó ahí. Hasta ahí llegamos. Eh, Susanita tiene un ratón. Ya dale, Susanita tiene un ratón No, pero tú tienes un ratón que enseñe... chiquitín. Pero Tú tienes que cantarlo primero, yo te voy a escuchar Ahí está, escucha No, pues que no me lo sé Ya para el lunes Te perdono la yaucha si cantas el ratoncito, el lunes no, no. Yo, Tienes dos días para ejercitar Yo te perdono la yaucha que, me, que nunca me has pagado Si el lunes me enseñas a cantar Qué Pero que tú es eres este artista, tú sabes jamás? más que yo de estas cosas, no has es grabado CDs, nada, está nada, en no, YouTube. No es verdad. Eh, ponga, gringo González, no, música, ahora, yo así no lo encontré. No yo, pierdan, así yo así no lo encontré. Lo Entonces, usted sabe más de música. Viene, me enséñame, dice Remy, a ver, <coughs> esto es melodía. No es verdad. El próximo, el próximo viernes, clases de música con gringo González, su estudiante número uno, Remy Conde, y después vamos a cantar. Gringo, usted es un capo en música, ¿por qué, lo, ¿por qué lo quiere negar? No, en absoluto, ya no hables así Tocab Toca guitarra, yo lo cosa. vi, está en YouTube no, ya. Hoy ya. en día todo, nadie puede ocultar nada Todo está en la red, todo Solo tiene que poner el nombre y las cosas y sale así ya. El todo viernes, bien. el próximo viernes ¿sí? Imagino con tu barba, tu sombrero gritando así, qué bonito Yache, tómate el día, que estés muy bien Mañana, mañana, desde los yungas 12.40 empieza, ¿no? 12.40 dijiste 12.40 la inauguración, va a estar buenísimo Sintoniza no desde las 12 del mediodía No, si te todas desde ahorita, que no se vayan, que se queden con ella Ah, hallado. sí, sí, es pero video. para lo de los yungas, digo No, para todo que Es se que tiene, la gente tiene no, que dormir tiene que quedarse aquí, no me hagas negar. <ríe> bueno, gracias, me voy Chao, Remy. Chao, eres en casa. Hacemos la pausa.